Buenos días. Bueno, de nuevo con vosotros. Eh, soy Curly Mange, ya me conocéis, Carmen Mange, la creadora del blog Curly Mange. Y hoy tengo una súper sorpresa eh, de una chica que se llama Cristina, que es técnica de laboratorio, o está estudiando técnica de laboratorio porque la que la he visto en la biblioteca y he dicho madre mía me encanta el cabello que tiene me, tengo, tiene que explicarnos cómo se lo cuida y cómo es que ha decidido llevar su pelo así natural en vez de ponerse tizás o cocido que es lo que generalmente las jóvenes de Malabo llevan no las malaveñas entonces le voy a hacer una serie de preguntas para que os vaya respondiendo me gustaría pues que ya os saludara hola me llamo Cristina y... ya como lo ha dicho Carmen Carmen lo ha dicho todo pero también a mí también me ha llamado mucho la atención que me llamara sobre mi cabello. y me ha... <risa> No te suelen preguntar nunca cómo te cuidaste el pelo ni cuando llevas natural, ¿no? Sí, de hecho mucha gente me critican con mi pelo, dicen que, que me lo estire o que me trense que me monte un quizás. ¿Y por qué? ¿Por qué no te has puesto un quizás? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que, sinceramente, es como si aún sigo respetando un poquito nuestra cultura. Me sí. encanta llevar mi cabello suelto me encanta que cuando llevo algo que yo quiero sentir mío, de verdad. Cuando llevo tizas o tronzo, sé que llevo algo bonito que me va bien, pero sí. me gusta, me, me gusta, como te puedo decir, natural, ser natural. De acuerdo. Eh, ¿qué crees de la qué piensas de las mujeres que prefieren por ejemplo llevar tizas aunque se les corte el pelo, les deje medio calvas a llevar su pelo natural? ¿Qué bueno, piensas? Pienso que están cometiendo un error porque nuestro cabello, muchos, muchos de Europa ¿Sí? necesitan este cabello y nosotros tenemos el don, puedo llamarlo don porque es demasiado bonito, que tenemos este cabello, debemos cuidarlo, ¿Sí? debemos mantenerlo, sentirnos orgullosos. Mira cámara Cristina, para que vean lo guapa que eres, es que estoy súper orgullosa. La verdad es que en Malabo hay niñas muy bonitas, muy inteligentes y me encanta que estés estudiando porque esta es la nueva generación de mujeres negras. Eh, black Power, you ¿no? Know? <risa> black Woman to Power. So, eh, para mí es muy importante que sobre todo ya recalque que, bueno, que nuestro pelo es bonito, ¿vale? Que la cuestión no es que no estamos diciendo que no se lleve extensiones o que no se lleve trenzas. De hecho yo llevo locks, pero habéis visto que yo alterno entre mis locks o a lo mejor me pongo mi peluca, una peluca que me habéis visto también llevar, y mi pelo natural. Es decir, lo que Cristina quiere decir es que... Tú te puedes poner extensiones si quieres, pero lo más importante que debes hacer es cuidar tu pelo natural, porque sí. al fin y al cabo es lo que va a permanecer allí. Si, por muchas extensiones que tú lleves, si te quedas calva o te vienes a salir esas entradas horribles que vemos en algunas mujeres y, y gente muy joven, pues ya no vas a poder hacer nada a las que pierdas tu pelo. Entonces, eh, me gustaría saber, bueno, algunos consejos que haces, Cristina, para cuidarte el pelo. ¿Qué, bueno, ¿Qué, o sea, bueno. ¿qué productos utilizas? No... Bueno, no, no, nada de otro mundo, mi cabello, no sé si sé sé cómo explicártelo Carmen, es algo... ¿Utilizas aceites de coco? ¿Utilizas champús? ¿Qué tipo de champús utilizas? Primero, mi, mi, mi cabello como mi pelo son muy complicados, o sea, tengo que buscar champú adecuado sí. para mi cabello, porque tal como, estáis este es viendo, es un cabello sí. muy que no sale de largo ni sale de poco solo es como un afro, afro así, es afro, como el mío sí, que es afro afro, afro afro sí o sea, y ahí tienes que buscar un champú tienes que buscar <risa> tienes que buscar un champú que no te cambie el color de tu cabello porque aunque ves mi cabello ese color es nunca sido negro vale. desde pequeña siempre ha sido de este color y de yo no lo quiero cambiar tienes que buscar que no os cambie el color que no os suadice mucho cabello sí. mucho, porque va a parecer como si habéis estirado. De acuerdo. ¿Qué tenéis que hacer? Buscar un champú adecuado. Para esto también os puedo recomendar comprobar los champús, porque no, no se puede O ir. sea, no es, no es una cuestión de ir a, por ejemplo, en este caso a un supermercado que estamos aquí, no vamos a mencionar el nombre porque sería publicidad. Uh -huh. Pero no es cuestión de ir a cualquier supermercado y elegir cualquier champú. Sino no. que tienes que elegir el champú adecuado para tu cabello. Que te mí. mantenga bien el cabello. De acuerdo. ¿Por qué? Porque mi cabello lo corto, encima siempre lo corto, carades es que te lo corto encima, porque si no lo hago una semana, sí. Carmen, no me reconocieras la cara. Pues me encanta, Cristina, que digas esto, porque yo tengo una pelea con mis seguidoras en las que hice pero es que si me lo corto, no, no me va a crecer. No, no, no, no. no, no. Cuando es... lo haces es cortar las puntas que están sí. trasadas, no uh -huh. que están dañadas para que el pelo se vea sano y bonito. Sí. Por favor, Cristina, repíteselo, porque ellas dicen que no, no, nada de cortarse el pelo afro. No, no, el pelo afro, Crece, lo que tenemos que hacer es cortar las puntas, las puntas que están encima, ya cuando ves que ya, ya las puntas, porque a veces se quedan dañadas sí. o algo así, la, te las cortas, te, cuando te peinas ahí, madre mía, te quedas hermosa, cada claro. vez se te vuelve a crecer, siempre crece. Y luego, ¿qué aconsejas para las entradas, del, de, de, o sea, las entradas del pelo? Que yo noto muchas veces, por ejemplo, las hay muchas. ¿Sí? Que realmente es que yo estoy asombrada de ver cómo tú tienes todo tu cabello pleno en la frente. Porque sabes que hay muchas de nuestras compatriotas que realmente, es que no tienen ni pelo. Pero siguen pegándose ahí la trenza y el pinzazo ahí. Es el ahí? problema, sí. justamente esas cosas así que quitan el pelo de la cara. ¿Por sí, qué? Porque sí. los trenzas, te trenzas muy fuerte, muy fuerte en la cara cabello se te corta. Pero, ¿qué opinas que a ellas les dé igual? Es decir, ellas siguen, o sea, aunque ya no esté, ya el pelo esté por aquí, en vez de decir, bueno, voy a descansar un poco, voy a cuidar mi cabello, no, lo que hacen es ir poniendo, o sea, el el, pegan los tizas o la trenza, hasta que ya les ves que, que ya les llega aquí la calva y todo lo demás, ¿qué, qué, qué les aconsejaría? Yo les aconsejaría que no vuelvan a poner el tizas por de momento, ¿Sí? que intenten mantener su cabello natural y verán que el que, el que falta delante sí. volverá a salir y cuando salga, si quieres volver a montarte quizás, cuidado de la manera que lo hagas. ¿Por qué? Porque he visto ciertos jóvenes, como, os va a dicho, como lo ha dicho Carmen, de, mi, de, mi, de mis edades, que a veces miro y digo, pero ¿cómo? Pero si está, yo soy mayor que ella, pero ella no tiene cabello delante, pero... ¡Ay, sí que hay trenzano! Sí, sí, sí. y Aparte de eso, ¿por qué crees que tenemos las mujeres negras, sobre todo las africanas, esa obsesión de llevar quizás de llevar el pelo como las americanas o como las, o, las, o como las blancas? ¿Por qué crees que es esa obsesión de yo tengo que llevar el pelo, aunque yo me esté quedado sin mi pelo natural, yo tengo que llevar el tizaz hasta en la sopa? ¿Por qué crees que es esto? ¿Crees que tenemos complejos? Son por, yo creo, en mi opinión, que son por dos razones también. Porque, primeramente, sentimos mucho complejo a las, sí. Europa, a las europeas. Sí. Lo que nos olvidamos es que algunas de ellas quieren tener este cabello que tenemos. Sí. Porque conozco con mi tío, que se casó con un, una china, que siempre me toca el cabello cada vez que viene en casa hasta que se va no para de tocarme el cabello y sí. rocío si cae hasta en la cintura claro quiere decir que sinceramente tenemos, en, tenemos que sentirnos orgullosas de ese cabello pues respecto a lo que ha hecho Cristina es cierto que en occidente o sea en Europa mm -hmm. eh, donde hay muchas much muchachas que también tienen pelo rizado y no solo alisan. De hecho, una, una de mis mejores amigas tiene el pelo, Cristina tiene el pelo rizado. Bueno, ya solo lisa con la plancha, pero luego se lo dejó de alisar porque tiene un pelo muy bonito, lo tiene rizado. Pero también pienso que es porque realmente los medios de comunicación, toda la publicidad. He eh, hecho un flaco favor lo que es al ah, pelo rizado, porque en todos los anuncios, si ves, las mujeres se pasan la plancha, ¿Sí? el pelo liso es el pelo bonito, uh -huh. el pelo rizado, aunque no sea pelo de afro, es como dicen ellos, que si es un pelo... Eh, lo llaman pelo salvaje. Sí, pelo salvaje o crespo, uh -huh. o pelo, no, es que tu pelo está encrespado, te tienes que alisar, es, o sea, así es como llaman al pelo rizado, ya sea eh, europeo, ya sea africano, ya sea asiático, no, el pelo crespado, pero... El pelo crespado, creo que esa palabra se tiene que realmente eliminar, porque un pelo rizado no significa que esté crespado. El pelo es así, es la noticia que tienes cabello y la textura también es así. Entonces, hay que eliminar esa palabra. O sea, un pelo crespado no es un pelo que está mal. Eh, en, en, la palabra crespado se va a utilizar para de, determinar, o sea, calificar el pelo rizado, ¿de acuerdo? Que para eso ya tiene su propio nombre. Pelo rizado, pelo endurado. <risa> vale. eh, ¿Qué más consejos les darías la gente joven a ver? Bueno, a las jóvenes como yo, el consejo que les daría es que, que cuiden su cabello que lo quieran como nosotros mismos porque de la forma si tú te quieres hasta o que si quieres te, si tú te quieres y quieres que tu cabello sea bonito como Carmen dice que mi cabello es bonito sí, que sí, yo no, me parece es que tendrían que verlo que verlo de cerca porque es que si le veis la zona de la frente es impresionante porque tiene lo tiene como cuando cuando eres eres niña que tienes todo el pelo full sabes de la frente Carmen, por favor no <risa> ahora otra antes de despedirnos no porque siempre intentan hacer vídeos de 10 minutos mm -hmm. Quiero preguntarte, a ver, ¿crees que las mujeres eh, malaveñas, porque yo no he estado en bata, hace poco, eh, desde que llegué a Guinea no, no he tenido oportunidad de en bata, pero sí, digo, las mujeres malaveñas, esta obsesión de llevar el pelo eh, en plan tisás, ¿lo hacen por los hombres? Porque yo me he dado cuenta, es verdad, que mira, por ejemplo, yo tengo una peluca que es muy natural, ¿vale? Y cuando me la pongo... Los hombres me miran más, sí. porque parece que al tener el pelo más liso, tal te miran sí. más que cuando llevas tu pelo natural. Justamente, Carmen, por eso las jóvenes, las jovencitas, ahora eh, pierden más en trenzar, en poner, ¿sabes por qué? Porque quieren llamar la atención de los hombres. Sí. Sinceramente no es por presumir, pero llamo mala la atención a los hombres con mi cabello normal, por sí, eso ¿no? me gusta dejarlo así. Pues me eres encanta. la primera que me dice esto, porque yo también he tenido esa sensación de, eh, hoy me ha pasado, no llevando locks no me miran tanto, pero uh -huh. cuando me pongo mi peluca, que creo que la has visto una de las fotos, sí. una peluca muy natural, uh -huh. es como que hasta se paran los coches, ¿eh? sí. es, es tremendo esto, o sea. Eh, ellos son africanos, pero les gusta a lo mejor cuando tiene aspecto occidental, el pelo alisado, aunque sepan que es de mentira. Entonces, ¿esto es un problema de identidad? ¿Crees que es un problema de identidad que no se aceptan tal como ellos son o porque realmente lo que les gustaría salir es con una mujer blanca, pero como no pueden quieren salir con una mujer negra con el pelo con, con aspecto occidental? Yo opino que está. Yo opino que esa esa manera de pensar, nosotros las mujeres lo hemos apoyado en ellos Porque de ser que nosotras mantenemos nuestro cabello, ellos también nos nos, nos querían con nuestro cabello. Como ya están okay. acostumbradas sí. a que siempre llevamos tizas trenzas, bueno, entonces contigo a tu cabello normal no te claro, consideran. Mejor. Pero ellos llevan su cabello, ¿no? Ellos lo sí. no realizan. <risas> Uh -huh. Entonces, no, yo no, la verdad es que estoy un poco confundida. Desde El que yo problema que aquí, tenemos, las vale, chicas, que tenemos, no sé si es una envidia o que queremos copiar todo lo que vemos en la tele, en Trust TV, sí, en Nova. Sí. Queremos, queremos seguir todo esto. Queremos ser como las americanas. Ser como, vale. Queremos ser como ellas y sí. Sinceramente, no, no, créeme que es un problema muy no serio. Sé. Yo lo que te voy a decir, que yo, o sea, cuando llevo mi pelo natural en Occidente, al principio cuando lo tenía muy corto, no... En, en Madrid no tanto, pero cuando he viajado por ahí, cuando he estado de vacaciones, en Londres, en Holanda o en Estados Unidos, era impresionante porque la gente hasta me hacía fotos por la calle. Con tu cabello natural. Con mi cabello ves? natural. Y venía, oh, es George. Y yo decía, sí, sí, es George. Entonces, eh, no sé, esto es algo que... Bueno, ya ella lo ha dicho que tenemos que intentar querernos a nosotros mismos, porque cuando sí. más se quiere, quiere todo lo que uh -huh, tiene su cuerpo, su cuerpo, de acuerdo, su color, su cabello, uh -huh. todo. Uh, más cosas, ¿qué consejo darías a las nuevas generaciones como tú? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo quererse a sí mismas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden fomentar ese amor a sí mismas? No hay que depender lo que un hombre, de lo que un hombre piense, es decir, no hay que depender de es, eh, que un hombre piense que soy guapa o atractiva o inteligente. Entonces, sí, si no les gusta a los hombres, entonces no soy nadie. ¿Qué, qué les dirías? Es que, primeramente, tienen un pro... eso es un problema de autoestima, Carmen. ¿Por qué? Porque las jovencitas. Estamos acostumbradas primero a, a escuchar las opiniones y no, a, no, no hacemos caso a lo que realmente nosotros queremos. Porque tengo una amiga que no, no sé si me entrar con ella. Sí. Uh -huh. Ella tiene como un problema que. Cuando la pregunto, ¿cómo se llama? Nuria, Julia. Julia. Julia, ¿cómo estás? Me han dicho que estoy bien, te han dicho tú misma qué opinas, o sea, es, es como si nosotras mismas no, no, no nos interesa, no nos interesa lo, lo, lo que somos, que hemos escuchado la opinión de los demás, quiero decir que, sinceramente, el consejo que les daría es que dejen de escuchar y dejen de dar mucha atención en lo que dice la gente, porque siempre van a decir, no, ¿por qué llevas tu cabello como ahora? Todas las niñas, todas las jóvenes de mi barrio llevan ya trenzas, otras llevan quizás, y siempre ahora me atacan preguntándome todo, pero Cristina, ¿tú cómo piensas trenzarte? Pero ¿Sí? ellos, que te pregunto, no, ¿no se dan cuenta que el quizás, aparte de, yo no digo que sea malo, pero a ciertas edades, por ejemplo, es un gasto de dinero excesivo, y yo me, yo me imagino muchas de las niñas maladeñas no uh -huh. tienen ese dinero, uh -huh. entonces, ¿cómo consiguen ese dinero para ponerse sus tizas tan caros? ¿Cómo lo consiguen? Es que eso es un problema. Es un problema, no se dan cuenta porque lo consiguen metiéndose con gentes que son mayores que yo, simplemente porque cuando vengan donde estamos, que veamos que hay batistas, o sea, es como una especie de competición. competición. Por bien, eso, bien. como mi hermana también me empezó a atacar, que no, que me arregle el cabello, yo siempre le digo, cariño, te quiero mucho, pero esto es lo que hay. Pero hay muchas formas de arreglar el cabello, yo sí. yo llevo eh, mis logs. Este, este cabello que llevo es, de hace, es del 2014, ¿vale? Uh -huh. Simula el pelo natural, pero es sintético, entonces lo que yo hago, es, cuando yo me lo quito, me hago los locks, lo lavo y lo guardo en lo que es una bolsa uh -huh. de plástico, por lo tanto puedo utilizarlo las veces que quieras. Uh -huh. No es como un tizaz natural que sí dura, pero eh, un buen tizaz tiene un coste bastante elevado. Uh -huh. Entonces, si una persona adulta que tiene un trabajo que gana dinero no se lo puede permitir eh, continuamente una persona joven que estudia, Dudo mucho que pueda gastarse lo que cuesta el tizaz y la peluquería. Entonces, para mí, lo que les estás diciendo, creo que es, la verdad es que es, es un buen consejo, que es decir que hay que creer en eh, una misma, uh -huh. en las posibilidades que tú tienes como sí. persona, y que tu éxito no depende de tu pelo liso, el tizaz artificial, o tu color no, artificial, todo. sino que sea porque tú, tú utilizas tu cerebro, porque tú has puesto un negocio, o porque, porque eres inteligente, y que tampoco dependa la opinión de un hombre, que tú, eh, tú te valores por lo que dice un hombre o dice un chico de clase, sino que tú tengas tu propia opinión personal sobre ti misma. ¿no? Claro, en eso es un problema, porque eso, eso el cabello, que lo que hemos tenido liso, es como el cabello de la piel. Sí. Y últimamente, como eres negra, Sí, eh, sí. Eh, es como si no te eh, sientes mujer. Miren, sí, sí, sí. que cuando venga el te diga, ah, ahí está, que estás brillando, pero eso me... Un segundo, por favor. mira, como es un vídeo que yo siempre hago vídeos de 10 minutos, este ya lleva 15 minutos, lo que voy a hacer es, voy a cortar aquí, vamos a empezar a hablar del tema que me está hablando ahora Cristina, que es el tema que yo he visto también en Malado, de la gente se aclara la piel uh -huh. hasta el extremo. De prácticamente dañarse como vi sí. el otro día. Así que vamos a cortar y volvamos entre un segundo con un segundo vídeo. Muchas gracias y nos vemos enseguida. Vamos a cortar.